día a implementar la voz, cosa que es muy importante. Ahora sí, oye, encantado, muchísimas gracias por esa amable presentación que es fruto de la amistad que nos une. José Carlos y yo tenemos una amistad porque nos une una afición que es la afición por el teatro. Os doy mi enhorabuena a los que sois del grupo de teatro y, por cierto, a esa actividad a la que voy a llevar a mis alumnos de humanidades, que es una obra de Eric Emanuel Smith que se titula Oscar o la felicidad de existir. Eh, estáis convocados también a través de Irene Solís, que os habláis con ella por si queréis uniros al grupo el día que vayamos. vale Fenomenal. Bien, Calígula. Vosotros, yo voy a hablar, en principio sé que hay gente que no pertenecéis al Grupo de Teatro, pero permitidme que me centre en los anfitriones de esta convocatoria, que sois los alumnos del Grupo de Teatro, que tenéis una enorme responsabilidad. Vais a representar sobre estas tablas una de las obras que más luz pueden dar al público para entender lo que está pasando en el mundo hoy. Y eso es una gran responsabilidad. Mirad, como introducción, una cita de Platón. Platón escribe un diálogo cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Pero recuerdo lo que dice. Sobre la figura del Rapsoda. ¿Sabéis quién era el Rapsoda? En la antigua Grecia nadie leía a Homero. Eso lo hacemos los hombres modernos. De hecho, la Ilía y la Odisea eh, están divididas en cantos, no en capítulos. Porque lo que hacía el rapsoda era recitarlos acompañado de un instrumento musical. Todos aprendimos, no sé si vosotros, pero en la vieja escuela aprendíamos la tabla de multiplicar con canciones. ¿no? Porque, y el, dice Platón, dice, ¿quién es el rapsoda? Dice, el, el rapsoda para comprender quién es el que recita al poeta, es un anillo entre los dioses y el público, entre los dioses y los hombres. El primer anillo de la cadena es Homero, que habla del mundo que conoce, que es el mundo de los dioses. El segundo anillo de la cadena es el Rapsoda que hace inteligible a Homero al público. Eso es un actor. Vosotros lo que vais a hacer aquí es darle cuerpo sensible, interpretar una obra que fue estrenada en 1945 de un autor muy interesante que es Albert Camus, de quien se dice que en esas etiquetas que a veces los hombres torpes en nuestra inteligencia, no tenemos más remedio que poner a las cosas para poder orientarnos en un mundo que no comprendemos, de quien se dice que es un autor existencialista. Bien, vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, es un artista. Quiero decir, un autor de teatro, la literatura, la poesía, en sentido amplio, es una de las artes. Y precisamente, fijaos, venía de clase y estaba explicando a mis alumnos, he pasado una hora comentando una frase. La frase es de santo Tomás de Aquino y figura en los comentarios que hace Tomás de Aquino a la metafísica de Aristóteles. Yo me dedico a releer ese tipo de cosas que no sirven para nada, pero que tienen sentido. No es lo mismo la utilidad que el sentido. Ah, amigo, pobre de aquel que confunde el sentido con la utilidad. Porque se pasará el día produciendo artefactos y usándolos. Y pensará que la vida humana consiste en eso. Y Tomás de Aquino comenta la metafísica de Aristóteles, un pasaje curioso en el que Aristóteles dice que el filósofo, el amante de la sabiduría, oye, y está escribiendo en la metafísica, que es la filosofía primera, que trata del objeto más propio de la inteligencia humana, que es el ser. Del cual dice, la situación del hombre con respecto al ser es como la de un murciélago, que lo que es más claro en sí mismo, no lo vemos. Porque la realidad la conocemos a través de nuestros sentidos. Y confundimos la realidad con lo que vemos, tocamos y medimos y pesamos porque somos como murciélagos ciegos para lo que es el objeto más propio del entendimiento humano, que es lo que las cosas son, el ser. Y en ese contexto, dice Aristóteles, que va a hacer una investigación científica, la filosofía es una ciencia, y en ese contexto, dice Aristóteles, el filósofo, el amante de la sabiduría, es mitad. Tólogo. no, es mitófilo, perdón, mitófilo. El filósofo, el amante de la sabiduría, es amante del mito. Por el mito Aristóteles entiende la gran poesía homérica y, esío, y de Síodo. ¿no? Dice, ¿y por qué el filósofo, que la filosofía, la ciencia, parece una actividad tan distinta, y en parte lo es, a la poesía, a Calígula? ¿Por qué el filósofo ama el teatro? Eso es lo que se pregunta Santo Tomás y responde, he aquí lo que tienen en común el filósofo, el científico, el que quiere comprender la realidad desde cualquier ciencia, y el poeta, que ambos tienen que habérselas con lo maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es... Esa verdad depositada en el ser de las cosas que no vemos con nuestros ojos, pero que conocemos a través del ejercicio de nuestro entendimiento. Eso en el ámbito de la ciencia y la filosofía. Lo maravilloso es la verdad depositada en el ser de las cosas, en este caso, en el ser de una idea del hombre, que no vemos en una lectura, meramente literal de la obra. La lectura literal de la obra nos permite hacernos cargo del argumento, lo decía muy bien José Carlos, lo que le pasa a Calígula, la acción que imita el poeta. El teatro no imita hombres, imita acciones humanas. Y a través de las acciones, pero solo a través de ellas, una idea del hombre, una propuesta de mundo, una verdad depositada en el ser de las cosas. Y en este caso es una obra muy antropológica. Es decir, ¿de qué habla? Del hombre. Habla del hombre. Para ello utiliza un personaje histórico y además está inspirado, si tenéis curiosidad, podéis leer La vida de los doce césares de Suetonio. Creo que en España la última vez que este libro así le ha sido leído fue en 1942. <risa> son de estos libros que no se leen. Pero es una, una joya. Y en la vida de los doce Césares cuenta Suetonio acciones biográficas de Calígula que inspiran a Camí. Pero mí lo que quería no era hacer un tratado de historia sobre Calígula, esos ya los hay, y son muy buenos sino lo que quiere es presentarnos, plantearnos la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Y cómo podemos responder a esa pregunta de manera verdadera o de manera equivocada? Parto de un supuesto, A no es igual a no A, si A es verdad, no A es falso. Es decir, no todos los relatos sobre el hombre son verdaderos. No todos los relatos sobre las manzanas son verdaderos. Hay aquellos que se ajustan a lo que una manzana es o a lo que el hombre es, y entonces de ellos se predica la verdad. Y otros que no se ajustan a lo que una manzana es o a lo que el hombre es, y entonces de ellos se predica el error o la falsedad. ¿Vale? Y esto es lo que Albert Camus tiene en la cabeza. Y además lo tiene porque para él es una pregunta importante. Es una pregunta, como todas las preguntas, que nace de la biografía. No es una pregunta que se pone en la pizarra. ¿Qué es una manzana? No, no. ¿Qué es el hombre? Y eso lo pregunto yo, al ver que a mí, que conozco el drama de la existencia humana, como tú, como yo, como todos, conocemos el drama en que consiste vivir humanamente. Porque somos libres, no tenemos que actuar de una determinada manera como actúan los animales o como los astros siguen su órbita, sino que te tenemos que elegir en cada momento. Y elegir es elegir un fin, pero no sabemos cuál es nuestro fin. Y en eso consiste el drama de la existencia humana. El tuyo, el mío, el de alberque a mí y el de Calígula. Bien, voy a hacer un comentario de la obra a la luz de un texto que os voy a facilitar a través de José Carlos, que es un texto que escribió que a mí, más o menos por la época, en una obra que lleva por título El verano y que reúne una serie de ensayos sobre muy diversos temas que escribió Camí. El texto se titula, tiene un nombre muy significativo, el exilio de Elena con H. Elena, ¿quién es Elena? Elena de Esparta, Elena de Troya. Ha sido exiliada, según Albert Camí. Elena es el símbolo de la belleza. Y la belleza ha sido exiliada de Europa. Esa es la idea que late bajo este título y que luego desarrolla eh, el autor. Mirad, lo primero que dice en este, en este libro es lo siguiente. Los griegos, es una metáfora, ¿eh? los griegos tomaron las armas por la belleza. Todos conocemos la historia de la que narra Homero en la Ilíada, la guerra de Troya. Los aqueos todos unidos a la conquista de Troya. Porque la belleza ha sido raptada. Y entonces hay que ir a rescatar a Helena. Y dice, los griegos tomaron las armas por la belleza. Primera diferencia. Ningún europeo contemporáneo tomaría las armas por la belleza. No sé por qué las tomaría, probablemente por nada. Pero si por algo, por el dinero, por el poder, por la riqueza. Pero no por la belleza. Los griegos tomaron las armas por la belleza. Primera diferencia. Segunda idea. Y luego vamos a comentar estas ideas al hilo de la, de la película. Dice, los griegos, el pensamiento griego, leo una frase y la comento. El pensamiento griego, comenta que a mí, se ha atrincherado siempre en la idea de límite. No ha llevado nada hasta el final, ni lo sagrado, ni la razón. Fe y razón. El diálogo entre la fe y razón está en el origen mismo de nuestra cultura europea. ¿Qué es Europa? Europa es Atenas, la razón, y Jerusalén, la revelación. Dialogando en latín, en Roma. Eso es Europa. Dice, el pensamiento griego, Atenas, siempre se ha trincherado en la idea del límite. No ha negado nada. Porque no ha llevado nada hasta el final. Ni la razón, como los racionalistas, negando Jerusalén, la fe, ni la fe, negando la razón, lo sagrado negando la razón. Si yo llevo hasta el final lo sagrado, esto fue una de las opciones que se planteó en el origen de Europa. Si ya tenemos Jerusalén, ¿para qué Atenas? Si ya conocemos la verdad por la revelación, decían los primeros cristianos, ¿para qué la filosofía? Pero lo que triunfó, fue lo que es humano, hombre, pues porque, para qué la filosofía, porque yo soy un animal racional y quiero comprender con mi razón todo lo que pueda y después comprender con mi razón si lo que la fe dice es razonable y eso es Europa, eso es lo que ha constituido nuestra civilización cuyos maravillosos frutos los habéis estudiado en las aulas una y otra vez. Dice, porque no ha negado nada ni lo sagrado, lo ha repartido todo, equilibrando la sombra con la luz, Qué bonito, ¿eh? El contraste. Lo que le permite al Caravaggio, pintor de la luz, pintar la luz es la sombra, el claro oscuro. Utiliza la sombra porque lo que quiere es pintar la luz. La sola luz sin sombras no nos dejaría ver nada. ¿Eh? Poner unas imágenes es un poeta. Por el contrario, nuestra Europa, dice él. Lanzada a la conquista de la totalidad, es hija de la desmesura. Niega la belleza del mismo modo que niega todo lo que exalta. Y aunque de diferentes maneras, no exalta más que una sola cosa. El imperio futuro de la razón. El futuro imperio de la razón. Creer, y esto es lo propio del hombre moderno, que con la sola razón el hombre puede comprenderlo todo. El hombre contemporáneo es este, porque si tú le preguntas, hombre, la ciencia no lo sabe todo, pero no lo sabe hoy, lo sabrá mañana. Cree que con su razón y singularmente con el uso, con el uso científico positivo de la razón, Va a comprender el mundo, y el sentido de la vida, y la justicia, y la verdad, y el bien, y la belleza. Cosas que quedan fuera del método de la ciencia positiva. Pero el ignorante hombre contemporáneo cree que la ciencia lo va a resolver todo. Y si no lo resuelve hoy, lo resolverá mañana. Y cree que con, exaltando la razón hasta sus límites, la niega. Termina por negarla, la posmodernidad. Nada podemos conocer. Y cree que la técnica todo lo puede. Y si no lo puede hoy, lo podrá mañana. Es decir, fijaos, esto es lo que Camilo dice aquí. ¿eh? Europa, que es hija de la desmesura, solo exalta una cosa, el futuro imperio de la razón. Niega lo sagrado y exalta... Al hombre, por el propio hombre. La razón. La omnisciencia, atributo antiguo de Dios, hoy la tiene la ciencia. La omnipotencia, atributo antiguo de Dios, hoy lo tiene la técnica. Así el hombre se sabe Dios. Ya no necesito a Dios. Esos son... Relatos tardomedievales, chaval. Yo con mi razón, con mi ciencia, con mi técnica, me basto y me sobro para comprender y para dominar el universo. Europa. La de el año 1942, cuando al ver que a mí piensa estas cosas. Continúa. El ensayo. Tercera idea. Europa es hija de la desmesura, niega todo lo que exalta, niega la belleza y niega la razón. Y solo exalta una cosa, el futuro imperio de la razón. Los griegos nunca juraron de la idea del límite. Es decir, ¿recordáis? ¿Habéis leído el libro? ¿Recordáis la tragedia? cuando tanto Creas como Cesonia, le dicen, pero Cayo, existe lo superior, lo inferior, lo bueno, lo malo. Es decir, existen unos límites que demarcan la acción humana. Cayo lo que hace es justo romper esos límites. Pero ahora vamos a ver. Los griegos siempre se atrincheraron, comienza, en la idea de límite. Tomemos Edipo. Una tragedia canónica. Edipo traspasa un límite. Tra traspasa un límite que es el incesto. Uno normalmente no se acuesta con su madre, ni un padre con su hija. Las relaciones sexuales tienen su sentido en el ámbito de ciertas relaciones y no en otras. La relación paterno-filial, a ella no le corresponde, por naturaleza, y no por cultura, capricho o legislación vigente, por naturaleza no le corresponde la relación venérea, sexual. Un límite. ¿Quién marca el límite? La verdad depositada en el ser de las cosas. ¿Cuál es la naturaleza de la relación paterno-filial? ¿Le pertenece a ella por esencia Venus? Respuesta, negativo. Ahí está el límite. No es lo que tú opines o lo que opine la vecina del quinto. A mí esto me importa un pito, lo que las cosas son. Los griegos que estudiaban lo que las cosas son habían hallado este límite. Y Edipo lo traspasa con ignorancia. Ni sabe cuándo en el cruzo de caminos que aquel caminante que mata es su padre, ni cuando vuelve a la ciudad sabe que la reina es su madre. Pero contrae matrimonio con ella y traspasa un límite ignorándolo. Quiero decir, no tiene culpa, porque no ha actuado con suficiente conocimiento de causa, pero traspasa el límite. Y entonces las oscuras divinidades de la justicia caen sobre él inexorablemente. El límite existe. ¿Se puede traspasar? Sí. ¿Cuál es la consecuencia? La tragedia. Inexorablemente la justicia del universo, las diosas que velan por la justicia del universo, caen sobre ti en forma de venganza inexorable de la que en vano puedes intentar comprender y escapar. Eso es una tragedia. Y eso es Edipo. Los griegos siempre se atrincheraron en la idea del límite. La razón, lo sagrado, lo que las cosas son. No dijeron que el límite no pudiera traspasarse. Lo que lo dijeron es que cuando lo traspasas, el universo restablece su justicia aplastando al insecto humano que ha actuado sin ni siquiera saber que era culpable. Pero eso no le libra de ser aplastado como un insecto por el destino que restaura la justicia en el universo. Paréntesis, la realidad se venga siempre. No existen los límites, los traspasos, que ya no existen las escudas, las oscuras eríneas que restablecen en la justicia en el universo. Sí, chaval, las oscuras eríneas es la realidad y la realidad se venga siempre. Y la venganza de la realidad es trágica. Esto es lo que tiene al ver que a mí en la cabeza. Un planteamiento, como veis, de antropología y de praxis del obrar humano, de antropología y de ética. Esto es lo que tiene Albert ver a mí en la cabeza. Entonces, y ve a su a su Europa que es hija de la desmesura. Mirad, perdonadme que os cuente que de lo que estoy hablando es que lo he oído ayer en la radio, en un comedor de un college de Cambridge no sé si lo habéis oído la noticia, adornaba a la pared del comedor un cuadro flamenco del siglo XVII que representaba un bodegón, una naturaleza muerta, y en él aparecían piezas de caza. Digo aparecían porque lo han retirado, porque aparecía un jabalí y, un, y unos patos, muertos como fruto de un acto de caza. Y claro, eso hiere la sensibilidad de veganos y animalistas. Entonces el cuadro ha sido retirado. ¿Hasta dónde vamos a llegar con las tonterías? Sé que soy políticamente incorrecto, pero ¿comprendéis que esto es una gilipollez? Porque si no lo comprendéis, tenéis un problema. Hay un límite, el límite del sentido común. Que nunca nos ha hecho sentirnos mal ante un jabalí cazado en un cuadro pintado por Zurbarán. Y si nos sentimos mal, el problema no es del cuadro ni de Zurbarán, sino que es mío. Quiero decir, que no estoy hablando de cosas que no traspasamos todos los límites. Y en primer lugar, el límite del sentido común. Las cosas son lo que son y las puedo conocer. Realismo básico, racionalismo básico. Bien. Pone el exilio de Elena. ¿eh? Luego, voy, luego voy a la obra comentando dos pasajes. El exilio de Elena. Dice, Sócrates es un ejemplo vivo de lo que supone el respeto al límite, al límite de la razón. Dice, en el cumbre de la sabiduría griega, Sócrates no pretendía saber lo que no sabía. fijaos Sócrates es el hombre... Lo dijo el oráculo de Delfos, quien es el hombre más sabio de Grecia, Sócrates. Y después de toda su vida dedicada a la investigación de la verdad, llega a una conclusión. Solo sé que no sé nada. Los límites de la razón. Y no pretende traspasarlos. El pensamiento griego siempre se ha trincherado en la idea del límite. No ha negado la razón, pero no ha dicho que la razón pueda conocer el universo entero. No ha negado la libertad, pero no ha dicho que la libertad sea la norma. Esto es Calígula. Europa... Siguiente cita del exilio de Elena. Es hija de la desmesura. Mientras que los griegos, tercera y última cita. ¿eh? El texto es muy corto, ¿eh? tiene ocho páginas y lo vais a leer con mucha satisfacción. Yo de decir que fue, yo este texto le tengo mucho cariño, porque sabéis, yo no lo conocía pero fue un alumno mío en clase, hubo un tiempo en el que la universidad estaba poblada por alumnos que leían. Y en aquellos tiempos, un alumno en clase vino y me dijo, don Ángel, ¿tiene usted que leer este texto que he leído? Y lo leí. Y fue una maravilla. Bueno, dice, mientras... Que los griegos le marcaban, dice, mientras está comparando, que ya no somos griegos, ¿no? Dice, mientras que los griegos le marcaban a la voluntad los límites de la razón, la razón que conoce que es el amor paterno filial, en su naturaleza, y el, el mismo conocimiento que me da la razón me marca el límite para que no me acueste con mi hija. La razón me marca a la voluntad, los límites. Nosotros hemos puesto como broche el impulso de la voluntad en el centro de la razón. Ya no es la razón la que marca el límite de la voluntad, sino que la voluntad sustituye a la razón. ¿Os resuena Calígula? La voluntad sustituye a la razón. Para los griegos, los valores... La amistad, la justicia, la verdad, la solidaridad, los valores, el bien considerado en concreto. A mí no me gusta mucho el discurso de los valores, prefiero hablar de virtudes. Hábitos estables del ánimo en la realización del bien, por ejemplo. Virtud del estudiante, estudiosidad, ánimo reiterado y habitual del Hábito del ánimo que le lleva a estudiar cada tarde. Ya está. Es El valor del estudio, déjate valores, virtud, estudiosidad, sinceridad, en fin. Pero bueno, eso es un comentario ASP. Para los griegos, los valores eran preexistentes a la acción. Quiero decir, efectivamente, los valores inspiran la acción. Os decía antes que a nosotros nuestra acción no nos es impuesta, como le es al impuesta al astro su trayectoria, que dice de manera tan hermosa Ortega. Sino que tenemos que actuar, pero no tenemos una referencia. ¿Y quién es, cuál es nuestra referencia? Los valores. Los valores inspiran y limitan la acción. ¿No? Y eso era así para los griegos. Le marcaban precisamente sus límites. El pensamiento griego siempre se ha trincherado en la idea del límite. Lo que las cosas son, no hay más límite que ese. Dice, la filosofía moderna sitúa sus valores al final de la acción. Aquí está la clave de Calígula. La filosofía moderna sitúa los valores al final de la acción. Los valores no están, sino que se hacen. Y no los conoceremos del todo más que cuando termine la historia. Pedazo de texto, ¿eh? ¿Qué nos está diciendo? La idea del hombre contemporáneo. Tú actúa con sana espontaneidad y autenticidad, Y lo que quiera que hagas, eso es un valor. Lo importante es la sana espontaneidad. Me apetece. Me gusta. Me atrae. ¿Debo o no debo? Esta pregunta es impertinente. Me apetece. Me gusta. Me atrae. Lo hago. Y eso... Es bueno, no solo es bueno, sino que es el bien y además te lo impongo. Pensamiento políticamente correcto. Tiranía del pensamiento políticamente correcto. La más peligrosa de las tiranías en las que vivimos hoy. Por eso yo soy políticamente incorrecto. Sé que esto algún día me costará la cátedra, lo sé, lo sé, lo sé. Pero nadie va a doblegar mi libertad de pensamiento. No ha nacido quien todavía. Porque si pierdo eso, ¿cómo miraría a mi mujer al llegar a casa? ¿Con un, como un vil esclavo. Esto es universidad, y si no es esto, no es universidad. Tanto aprender profesiones y tonterías. Perdón. El exilio de Elena. Y ahora vayamos a la obra. He seleccionado dos pasajes que nos van a, hacer, nos van a ayudar mucho a comprenderlo. Tú me los mira, sí. José Carlos. El primero está en el minuto 0 en el 005, justo en el minuto 5. Esta es una versión, os digo, Profe, es que es en blanco y negro. Profe, es que los escenarios son muy, muy simples, son muy simplones. Profe, es que no hay efectos especiales. Profe, es que... Mire usted, esto no está hecho para sus sentidos, sino para su inteligencia. Primera premisa. Es antiquísima, ¿eh? Es una maravilla. Fijaos, quien la interpreta... Esto es de Estudio 1, de hace mil años que la interpreta, es ni más ni menos que uno de los grandes de la escena del teatro español, que fue José María Rodero. Eh, ¿La puedes poner, José Carlos? Calígula vuelve a Palacio, después de que las cuatro primeras palabras que se oyen es ¡Nada, nada, nada, nada! Hola, Calígula. Hola, Helicón. ¿Pareces cansado? He andado mucho. ¿Has estado fuera mucho tiempo? No daba con ella. ¿Con quién? Con lo que quería. ¿Y qué es lo que querías? La luna. Como dices Digo que quería la luna Ajá. ¿Y para qué la querías? Pues porque es algo que no tengo Es verdad ¿Y ahora Todo está arreglado? No No pude conseguirla Es una pena Sí, lo es. Por eso estoy tan cansado. Oye, Licón. Dime. Estás pensando que estoy loco. Ya sabes que yo nunca pienso. Sí. En fin. Pero no estoy loco. Es más, nunca he sido tan razonable. Lo que pasa es que de pronto me entró un anhelo de imposibles. Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias. Es una opinión bastante corriente. Sí, es verdad. Pero yo antes no lo sabía. Ahora lo sé. Tal como está hecho este mundo no se puede soportar. Por lo tanto necesito la luna... O la felicidad. O la inmortalidad. Algo insensato, tal vez, pero que no sea de este mundo. Es un razonamiento sólido. Pero casi nunca se puede llevar al extremo. ¿Y tú qué sabes? Si nunca se logra nada, es porque nunca se ha llevado hasta el extremo. ¿Y acaso baste con ser lógico hasta el fin? Sé también lo que estás pensando. ¡Cuánta historia por la muerte de una mujer! ¡Y no es eso! Creo tener presente, en efecto, que hace unos días murió una mujer a la que amaba. ¿Pero qué es el amor? ¡Poca cosa! Te juro que esta muerte no ha sido nada. Es tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. Una verdad muy clara, muy simple Algo tonta, tal vez Pero que agobia a quien la lleva ¿Y cuál es esta verdad? Que los hombres mueren Y no son felices Vamos, callo esta verdad no mata a nadie. Mira a tu alrededor. Tu verdad no les impide comer. ¿Habéis visto qué maravilla? Es una preciosidad. ¿Cuál es el último límite? La muerte. Ese es infranqueable. Aunque Europa, que es hija de la desmesura... Sueña a través del transhumanismo y del poshumanismo y de la transferencia mental a soportes no biológicos? Que por fin voy a conseguir la inmortalidad. Voy a saltarme el límite. Estamos hablando de nuestro mundo, ¿eh? No Estoy hablando de Laponia. Esto es acojonante, perdonadme, pero es que disfruto. Fijaos, bueno, en francés es una... Ah, sí. Te lo juro, el icón, la superficie, la superficie, lo que pasa en la acción. Drusila, un incesto en la más alta magistratura del imperio. O sea, me paso a Edipo por la palomilla, es la actitud ante la vida de Calígula. En la acción, Drusila ha muerto. La última vez que lo vieron, se acercó, tocó el cadáver y hace tres días. Nada, nada, nada. Muy las palabras con las que empieza. Níquil, níquil, ni nikil, nikil. Nihilismo, nihilismo, nihilismo. Nada es lo que es, nada es lo que es, nada es lo que es. Todo es lo que yo quiero, todo es lo que yo quiero, todo es lo que yo quiero. Un retrato del hombre europeo. Contemporáneo. Te lo juro, helicón. El helicón es un tipo aparece comiendo una manzana. Lo que quiere es sobrevivir. Este se plegaría a cualquier idea. Los helicones son los que van a hacer de España actualmente lo que, es, lo que va a pasar. Y España está llena de helicones. Con H. Es un hombre que se preocupa por sobrevivir. El mundo de los ideales, venga, hombre, tío, tú, tú ya sabes que yo no pienso, callo. Piensas que estoy loco. Yo no me complico la vida, callo. A mí lo que. Las grandes cuestiones de Estado o tus grandes problemas intelectuales, mientras tenga mi manzana. Te lo juro, Elicón, esa muerte no ha significado nada para mí, qué cruel, ¿eh? Es tan solo un signo de una verdad que he descubierto. El que le se Cayo. C'est se vérité difficile difícil a descubrir, en francés es una preciosidad. Se tiene vergite, difícil a descubrir, Toute simple et toute claire, un Totalmente simple, totalmente clara, un poco estúpida. Me sé difícil a descubrir, pero es difícil de descubrir. El lourdes importé y pesada de llevar. La verdad, tout simple, que los hombres son mortales y no son felices. A causa de la mortalidad. Un límite, el último límite el límite infranqueable. Los ignorantes piensan que algún día el hombre será inmortal, porque no saben metafísica. Porque claro, si tú sabes metafísica, sabes que el universo está necesariamente sometido a movimiento. Y que como el hombre es parte del universo material, necesariamente está sometido al devenir del universo. Y decir que el hombre va a lograr la inmortalidad es tan absurdo como decir que el hombre va a parar el movimiento del universo. Es absurdo, es una soberana gilipollez. Pero hay gente que lo piensa. ¿Qué vamos a hacer? El hombre es mortal y no puede no serlo. Es el límite que le impone su naturaleza contingente. La causa de la mortalidad, en último término, es la contingencia. No me voy a poner a explicarlo, ¿no? porque para eso haría falta un curso de metafísica que es muy necesario. Aunque la metafísica no cotiza en bolsa. Pues Callo dice, ese límite no se ha roto porque nunca nadie lo ha intentado hasta el final. Y este aquí, que soy yo quien va a romper ese límite. ¿Cuál es la tragedia de Callo la tragedia de Cayo es que desea ser inmortal. No. La luna es uno más de los dramatis personae de la obra. La luna es mucho más protagonista que muchos de los patricios que aparecen en la obra. La luna, que es, es el símbolo de lo imposible. Quiero la luna. Es lo que pide un niño cuando no sabe lo que pide. Es lo que desea el niño. Como yo deseo ser inmortal. Como Cayo desea ser inmortal. Como todos deseamos ser inmortales. Pero quiero la luna, lo imposible o la felicidad. Algo que no sea de este mundo. Algo que trascienda el mundo. Y el ámbito de lo posible en el mundo tal como es, las cosas tal como son, no me gustan. Toma, ni a mí tampoco. ¿Es la tragedia de Cayo Calígula desearse el inmortal? No. ¿Es trágico desearse el inmortal? No. Es dramático que un ser mortal aspire a su no ser, a la inmortalidad. Forma parte del drama de la existencia humana. Porque estamos en el ser y lo mejor, el mayor bien que tenemos es existir, que es ser, que para nosotros es vivir, y morir es no ser. Perder el mayor bien que tengo. Y claro que quiero permanecer en él. Claro, quiero que los bienes permanezcan. ¿Deseo ser inmortal? Sí. ¿Es eso trágico? No. No. ¿Cuál es el problema de Calígula? Que quiere ser inmortal y no es lo mismo desear que querer. Porque querer es el verbo propio de la libre voluntad humana. Y si no, nadie lo ha, lo ha logrado antes, es porque nadie lo ha querido. Pone su voluntad en tensión hacia un imposible. Y como es imposible, no se realiza. Porque la imposibilidad no viene del deseo, sino de lo que las cosas son. De que Callo, como tú y como yo, es un ser contingente. Es una criatura. Este es el planteamiento. Callo, dice, nadie lo ha intentado. Seré lógico hasta el final. Podemos decir que Cayo es lógico, está loco. Hombre, si la locura consiste en el uso alógico de la razón, Cayo no está loco, es muy razonable. Es genial la escena en que llegan y le dicen, bueno, ya ha llegado aquí, vamos a resolver las cosas de Estado. Están como el Consejo de Ministros recién inaugurado, igual, vamos a resolver ya las cosas de Estado. La hacienda pública, dice, soy imbécil, si la hacienda pública es lo que importa, la vida humana no tiene importancia alguna. Lleva toda la razón. Vamos a revolucionar la economía política en dos tiempos. Primer tiempo, que todos los patricios y propietarios de Roma hereden en favor del imperio. Los habitantes de Roma esta noche, los de provincias, un mes. Después elaboraremos una lista arbitraria y los iremos matando según demanda de necesidad. Es lo mismo que van a hacer ahora con los impuestos, pero da igual. ¿no? Según demanda de necesidad del gasto público. ¿Vale? No, no, pero vamos a ver, es lógico, si realmente lo que importa es la hacienda pública, Calígula lleva razón. El problema es que la hacienda pública no importa nada. Como bien le dice Cesonia, que no callo, sabes bien que la hacienda pública no tiene, no importa nada. Pero estos imbéciles piensan que la hacienda pública es lo que importa. Os voy a enseñar, os voy a enseñar con vuestra propia estupidez, que no os enteráis de nada. ¿Quién se entera de todo este planteamiento que acabo de poner encima de la, de la mesa? Hagamos una lista de los personajes. A mí hay algunos personajes que me enamoran especialmente. Singularmente, Escipión. Escipión, desde luego Calígula, si se le ha ocurrido esta idea, es porque cuando... es un emperador joven, muy joven, y lo fue, ¿eh? Si se le ha ocurrido esta idea es porque era un joven que tenía inquietud por conocer el mundo. Que no vivía jijiji, jajaja, jajaja, jijiji, sino que se formulaba preguntas de esas que cuando te las formulas con tus amigos de jijiji, jajaja, te dicen, pero tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te has fumado? Pero que tú sabes en tu intimidad, que son las verdaderas preguntas con las que conviene convivir, y por las que merece la pena estudiar. Y Calígula es como ese. Y eso lo había compartido con su amigo Escipión. Compartían la inquietud intelectual. Y eso les había unido en una gran amistad. Se aman. Escipión lo ama por encima de todo. Sacrifica a su padre. Y Cesonia se lo recuerda. Él se lo recuerda muy cruelmente. No, Cesonia. Gritaba como un animal cuando le sacaban la lengua, todo el rostro congestionado y ensangrentado. Coño, ¿tú? ¿por qué sacrifica? ¿Por qué mata al padre de Escipión, que es realmente su amigo? Escipión lo comprende, luego responderé a esa pregunta. Escipión lo comprende. Cesonia no lo comprende, pero lo quiere. Lo quiere. Y le pide en un momento precioso a Escipión, eso es pues, cuando le dice, recuerda a tu padre. Y el otro se va encendiendo, recuerda tal que, que, que gritaba como un cochino y se va encendiendo. Dice, y ahora, y ahora, compréndelo. Es decir, ámalo no por lo que hace, sino por lo que es. Cesonia sabe lo que es el amor. A las personas no se nos ama por lo que hacemos o dejamos de hacer, se nos ama por lo que somos, incondicionalmente. Cesonia sabe lo que es el amor. También lo ama. Esos son los dos personajes que aman al callo. Y lo comprende. ¿Quiénes lo entienden? Es decir, ¿quiénes se enteran de todo este trasfondo profundamente filosófico que está en la cabeza de Cayo y en la obra? Escipión, que practica la poesía, y Quereas. Ahora vamos a ver, un, el, la segunda escena que quiero que veamos es el diálogo entre Quereas y Cayo. Y con eso ya terminamos. ¿no? Pero fijaos, Adelantando un poco, ¿por qué Calígula mata a los seres que lo aman? Pues sencillamente porque se da cuenta que el amor es un límite, en el mejor sentido de la palabra. Una orientación verdadera de la libertad. Y como él quiere una libertad absoluta, tiene que cortar los últimos lazos que le unen a la realidad, que es Escipión y Sesonia. Y entonces se queda absolutamente solo. Y se mira en el espejo y no se reconoce. Mi libertad no es la buena. Termina la obra. Se baja. El Sublime, sublime obra. Al final, es una obra que nos está diciendo qué es y qué no es la libertad. Cayo Calígula pretende una libertad absoluta, sin referencia a ninguna realidad a la cual... Ajustarse sin referencia a ninguna norma que oriente mis actos libres. Y la última referencia, lo último que le unía a la realidad, matadme. No es un hombre cobarde. Quereas se lo reconoce. No eres un hombre cobarde. Pero ¿quién es Quereas? Otro personaje interesantísimo. Y otra escena que no he traído, pero que es, a mí es la que es que me troncha de risa cada vez que los veo. Cuando reúne a todos los patricios, ¿no? Los patricios es el Congreso de los Diputados. ¿no? Reúne a todos los patricios y, y los tiene amenazados, todos acobardados por el sueldo, por la prebenda, por lo que quiera que sea. Se acojarán, es que es igual... Y entonces les obliga a hacer a que traicionen su conciencia. si es que es acojonante, si es que es igual. <ríe> si es que estamos viendo Calígula en la cosa pública. Y él dice: míralos, que dónde queda el honor de Roma. <ríe> míralos, Lorena, dónde queda el honor de España es que es acojonante, es que es igual, porque esto es tan viejo como el hombre. Esa escena es preciosa cuando los pone a hacer el ridículo y todo. Mira los Kerea, que, que, es decir, do, qué coño va a hacer Roma con, estos, con, con estas clases dirigentes. Pero hay uno que no le teme a la muerte, Kereas. Le informan, un cobarde traidor, le informa de, de los que se han sublevado, de los que están planeando el regicidio legítimo ya escribí yo un tratado hace tiempo sobre esto cuando el poder se vuelve tiránico es una obligación moral derribarlo también hoy ¿eh? si el poder no me deja ejercer mi libertad lo derribo Y no con mi botito sino con barricadas y con armas. Yo estoy dispuesto a llegar hasta ahí, antes que nadie me quite, la libertad de pensamiento y de expresión. Creas, se sienta con él. ¿Qué haces? Creas. ¿Crees que dos hombres pueden hablar? Es precioso. ¿no? Crees que los hombres. Ahora lo vamos a ver. ¿Crees que los hombres Dale. Y creas. ¿Por qué quieres matarme? Porque eres nocivo. Pero no porque no te entiendo, te entiendo demasiado bien. Yo tampoco soy un vulgar jijiji, jajaja, o un helicón que está comiendo manzana, o unas preciosas que lo que quieren es sobrevivir y mantener sus prebendas. Yo sí que comprendo el problema que tú tienes en la cabeza. Que los hombres mueren y no son felices. Yo sí lo comprendo. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Porque te juzgo nocivo. ¿Vemos la escena? Es una maravilla. ¿Cómo andamos de hora? Por cierto, que yo me enrollo aquí y no termino. ¿Vamos fatal o qué? Vamos bien. Mira. Sí, pues ya vemos esto y me callo. Esto está... Que lo tengo, lo tengo aquí apuntado. Creas Calígula en una hora 0937. Es que me pasaría la mañana entera hablando de Calígula, vamos. Sí. Gracias, José Carlos. Igual grandeza de alma, el mismo orgullo. ...pueden hablarse al menos por una vez en la vida... ...con el corazón en la mano... ...como si estuvieran desnudos... ...el uno frente al otro... ...despojados de sus prejuicios... ...de sus intereses particulares... ...y de la mentira en que viven... ...me parece posible, Cayo... ...pero te creo incapaz de hacerlo... ...tienes razón... Solo quería saber si pensábamos lo mismo... ...por lo tanto pongámonos nuestras caretas... ...y utilicemos nuestras mentiras... Hablemos como se pelea, cubiertos, hasta la guarnición de la espada. ¿Por qué no me quieres, creas? Porque nada hay en ti que sea amable. Además, porque te entiendo demasiado... ...y a nadie le gusta ver en los demás el rostro que trata de esconder en sí. Porque me odias equivocas en esto, Cayo. Te considero nocivo, cruel, egoísta y vanidoso, pero no puedo odiarte porque no te creo feliz. Tampoco puedo despreciarte porque sé que no eres cobarde. Entonces, ¿por qué me quieres matar? Ya te lo he dicho. Te considero nocivo. Me gusta la seguridad. Me es necesaria. Casi todos los hombres son como yo. No queremos vivir en un mundo inseguro. Prefiero tener que aguantarme. La seguridad y la lógica no hacen buenas migas. Cierto. Lo que digo no es lógico. Pero sí saludable. Sigue. Sigue. No tengo nada que añadir, no quiero penetrar en tu lógica, solo sé que eres un estorbo y, y es natural que desaparezcas. Todo esto es muy claro y muy legítimo, para la mayor parte de los hombres sería incluso evidente. Pero no para ti, tú eres inteligente, la inteligencia se niega o se paga, yo pago, pero tú no quieres negarla ni tampoco quieres pagar. Porque yo quiero vivir y ser dichoso. Yo soy como todos. A veces tengo la tentación de desear la muerte de los seres queridos o de codiciar mujeres que, que las leyes de la familia o de la amistad me impiden poseer. Para ser lógico, tendría que matar o poseer. Y si a todos nos diera por hacer eso, no podríamos vivir ni ser dichosos. Pues es preciso que creas en alguna idea superior. Creo que hay acciones más nobles que otras. Pero para mí son todas equivalentes. Lo sé, Carlos, y por eso no te odio. Pero eres un estorbo. Y es preciso que desaparezcas. Bueno, me parece justo. Pero ¿a qué decírmelo arriesgando con ello tu vida? Porque otros ocuparán mi sitio. Porque no me gusta mentir. Creas. Dime, Cayo. ¿Te parece que dos hombres que tienen igual grandeza de alma, el mismo orgullo, pueden hablarse al menos por una vez en la vida con el corazón en la mano? Me parece que es lo que acabamos de hacernos. Sí, creas. ¿Y eso que no me creías capaz de hacerlo? Sí, me he equivocado, Cayo lo reconozco y te doy las gracias. Ahora... espero tu sentencia. ¿Mi sentencia? ¿Te ya sabes te refieres? lo que hace, ¿no? Lo que hace es quemar delante de él, porque en verdad ni le importa morir. Desde luego, cobarde no eres, te admiro. ¿no? Pero veis, es muy interesante ese diálogo. Pueden dos hombres hablar, de, con grandeza de alma, o sea, no dos vulgares, dos personas que piensan. Pueden hablar con el corazón en la mano, como si estuvieran desnudos uno antes del otro. Sí, pienso que sí, pero no creo que lo vayas a hacer. Y luego al final, lo has hecho, llevas razón, me equivocaba. ¿Y cuál era el tema de la conversación? El tema de la conversación es un verdadero drama, ¿no? Porque... Quereas quiere el orden y la, y la necesidad, que exista lo bueno, lo malo, lo superior, lo noble, lo innoble. Para ti sé que todas las acciones son iguales, sí, no existen ni las superiores ni las inferiores. Pero en el fondo Quereas también comprende. comprende, o sea, sí, existe un orden, la república necesita, los hombres necesitamos un orden, una seguridad. Y él le dice, pero la seguridad no se compadece con la lógica. Parte es verdad. William Shakespeare, un gran conocedor y observador del alma humana, decía que la seguridad, con frecuencia, lejos de ser un bien para los mortales, es con frecuencia causa de superdición. Buscamos la seguridad, pero somos seres contingentes, no podemos tener seguridad en nada. Ni en nadie, Otelo, quería un amor seguro. Y lo reduce a celos, a objeto. Y en eso mismo se desvanece el amor. Toda relación humana tiene que aceptar que el hombre es un ser contingente, inseguro, débil, inmortal. Y sin embargo desea la inmortalidad. Eso es lo que comprende muy bien Creas. Pero por otra parte, también existe lo noble, lo innoble, el bien, el mal, lo alto, lo bajo, la derecha, la izquierda, el norte, el sur. Que los hombres necesitamos esas referencias para vivir. Por eso te juzgo nocivo. Porque una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es querer llevar tu locura a tu acción política. Por eso eres nocivo y por eso tenemos que acabar contigo. Y se lo dice, voy a acabar contigo. Y el otro quema, Espero tu sentencia y quema la lista de los traidores. No le importa morir. Ya va descubriendo, solo le queda matar a Cesonia y descubrir en su soledad que mi libertad no era la buena. Y termino con una, perdón, pero es que esto es fundamental. He dicho antes que la luna es uno más de los dramatis personae de la obra. Y hay una escena muy difícil de comprender. Una vez la poseí, la fui viendo entre las columnas de palacio y luego subió como un cuajo de sangre hasta situarse en lo alto del cielo y bajó y entró en mi lecho y fue mía. ¿Qué quieres tú decir? que Calígula yació, conoció íntimamente la inmortalidad, la felicidad, algo que no es de este mundo. Esa, os juro, que eso para mí es muy difícil de comprender. ¿Cómo trato de comprenderlo? De la siguiente manera. Cuando el hombre acepta el límite, y la aceptación no es resignación, resignación es, soy mortal, no me queda más remedio, me aguanto. No mire usted, aguantar, aguantar las columnas. Las personas no aguantamos, no tenemos vocación de columna, que aguanta el peso de un edificio. No. Eso es la resignación. La aceptación es una afirmación gozosa del límite. Soy mortal, deseo ser inmortal, pero afirmo con gozo. Mi condición contingente débil y mortal. Es decir, desde una profunda humildad. Soy lo que soy. una criatura y nada más, no soy Dios, como Calígula, que se aparece bajo la forma de Venus. Es que todo tiene sentido en la obra, ¿eh? no soy Dios. Y el hombre humilde que afirma gozosamente el límite al que está sometida su naturaleza porque no se la ha dado a sí mismo, sino que nos encontramos aquí sin saber cómo ni por qué y sin haberlo elegido. Y no en, como un percebe, no soy un percebe, podía ser un percebe, pero soy un ser humano. La humildad fundada en razón, que me lleva a la afirmación gozosa de mi condición contingente, débil y mortal, cuando eso sucede, la luna desciende. ¿Y quién es la luna? Quien único puede darme la inmortalidad? Dios. ¿Y cuál es la ventana por la que Dios entra en la historia? La humildad. No hay otra. Humildad fundada en razón. En algún momento, si la luna es la inmortalidad o la felicidad o algo que no es de este mundo, que es lo único que me puede dar lo que yo deseo desde este mundo, que es el inmortal, no lo voy a conseguir queriéndolo, la vía de Calígula termina mal. Ahí está su tragedia, no en desearla, sino en quererla. El hombre humilde seduce a la luna y la luna yace con él. Sit, No digo más. Muchas gracias, Ángel. Eh, la verdad es que me, me llamaba mucho la atención porque va tan en la línea de todo lo que vimos. El otro día cuando estábamos comentando la obra ¿no? y los que estáis en la comisión de actores, es que algunas cosas, es que han sido palabras literales de algunas cosas que salían de vuestras intuiciones de personaje y además de lo que veíamos, ¿no? incluso esa escena de, de la luna y de, de Yací con la luna, ¿no? la comentábamos el otro día, qué podría ser, estábamos ahí en, en ello. Si te parece vamos a dar la voz a, a ellos para que... Bueno, pues puedan preguntar, comentar, eh, eh, también podéis plantear cuestiones sobre personajes o algo que os siga llamando la atención de todo lo que se ha dicho aquí o que leyendo la obra pues os, haya, os haya resonado especialmente lo que queráis. Empezamos este pequeño momento de coloquio. Eh, disculpad que nos hemos alargado un poquillo en la primera parte, pero me parece que, que al final hay mucho de lo, que, de lo que hablamos que ya se ha tratado, así que bueno, este momento de coloquio que va a ser un poquito más breve no pasa nada. Quien queráis, levantéis la mano y Marcos os acerca el micrófono. ¿Tú vas a ser Calígula? ¡Wow, tío! Este, este es alumno mío de antropología en, en Biotech. Pablo, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, muy bien. Joder, menuda, sí, bien. menuda responsabilidad ser Calígula. ¿eh? Estoy un poco enfermo, pero nada más que no he entendido muy bien eso último que has dicho de la luna. O sea, repítelo un poco porque no, no he entendido muy bien si... Sí, mira. ¿Existe la inmortalidad? No. Europa, ¿eh? Culturalmente hablando. Sí, culturalmente hablando. Culturalmente hablando, Europa ese diálogo que decía al principio, entre la razón y lo sagrado, no negamos nada, no negamos lo sagrado, no negamos la razón, por lo sagrado le viene al hombre el don de la inmortalidad, tanto en la antigua Grecia como, por supuesto, en el cristianismo. ¿no? Claro, la inmortalidad, por lo tanto, es un deseo natural, porque si no existe lo sagrado ni la posibilidad de la inmortalidad que viene de lo sagrado, la inmortalidad es un deseo absurdo. ¿no? E incluso es un deseo cruel, incluso es un deseo trágico. ¿no? Pero lo que el hombre no puede en ningún caso es conseguirla por sus propias fuerzas. En ningún caso, es metafísicamente imposible. Con lo cual es científico-técnica-medicamente posible. Todo lo que es metafísicamente imposible, todo lo demás es imposible. Entonces, claro, el deseo permanece. La única posibilidad de conseguir la inmortalidad es en el supuesto de que lo sagrado sea capaz de concedérmela. Es pedirla. No tratar de conquistarla. Y a eso llamo humildad. La humildad de quien suplica. Quiero vivir. ¿A quién? A quien le puede dar el don de la vida. O sea, lo que dices es que cuando Calígula de verdad se da cuenta de que es humilde y que está sujeto a ser un ente natural, es cuando, cuando se conoce, con la Luna. Cuando conoce la Luna. En algún momento fue un verano, fue una noche de agosto. En algún momento... Si es que la luna es eso, algo que no sea de este mundo y que me da la felicidad y la inmortalidad, que así la describe al principio, si es que la luna es eso, en algún momento le ha sido dada. No conquistada. Lo que él pretende en toda la obra es conquistarla. Y es una pretensión absurda porque, porque no puede. Y sin embargo, si la conoces porque le ha sido dada. Y si le ha sido dada es porque no la ha pretendido con su voluntad. En algún momento Calígula ha sido humilde, y lo que es peor, ¿y cómo habiéndola poseído? ¿Vuelve sobre tus andadas? ¿Cómo habiéndola poseído? ¿Cómo sabiendo que... Ah, probablemente, ¿qué diría el hombre contemporáneo? No la quiero, porque viene de Dios. Y no creo en él. La busco en el transhumanismo. No la quiero. No quiero nada que venga de Dios. Porque es que no creo en ti. De alguna, a lo mejor, no, para mí es difícil de... Porque nada en la acción nos dice que Calígula haya sido humilde. Yo creo que pese a ese momento de humildad... Él sigue intentando poseerla porque no le parece suficiente haber estado con ella solo una vez. Él se ha dado cuenta de que, de que va a morir, de que es mortal y a partir de ese momento ya lo tiene más presente durante toda la obra, que él va a morir y que todo se va a acabar en algún momento, pero aún así sigue buscando la inmortalidad. Aún así sigue, sigue peleando por ser Dios, al fin y al cabo. Porque a él no le vale haberse dado cuenta de eso y haber estado con la luna durante una noche, sino que quiere... Interiorizarla, claro, poseerla. Quiere hacerlo él, ¿no? Sí, sí. En el, fondo es, en el fondo es, un acto de soberbia, de pretender lo que queda más allí, más allá de mi posibilidad de, de realización. Pero fíjate que no le importa morir, ¿eh? A partir de hay un momento en la obra en que ya no le importa morir. Oye, tenéis que romper un espejo en cada. Es fundamental que rompáis el espejo, ¿eh? Eso, de eso tengo muchas ganas también. ¿Qué versiones has visto, Pablo? En general, los de los chicos de teatro, ¿qué versiones habéis visto? Eh, yo pues que por, además... ahora, por ahora no he visto ninguna versión porque quiero empezar a ensayar sin ver, sin nada, solo vale. con lo que he leído y lo que he interpretado y a partir de ahí empezar a construir. Si no me gusta cómo lo estoy haciendo yo. Ver otra cosa, pero empezar viendo qué tal lo hago yo solo, sin haber visto nada antes. Me parece muy. Es que bien. lo tienen un poco vetado, porque. Ah, claro, sí. Porque Para que no vicie, que, ¿no? Que primero leyesen la obra completa, que viesen cómo iba a ser su personaje, que trabajábamos con esa primera intuición y que a partir de ahí, si necesitábamos referencias, las tomaríamos, ¿no? Y en el tema de del Espejo, pues también estamos viendo con los alumnos de arquitectura de la Universidad Politécnica, que ¿no? ahí está Felipe, eh, porque también nos implica en la escenografía que ellos están eh, diseñando para ver cómo podemos resolverlo, que es un reto, es un reto tremendo. ¿Quién, ¿quién es Escipión? Ahí lo tienes. Oh, tío! Hola. ¿Qué te parece tu personaje? Eh, pues a mí me gusta muchísimo, la verdad. Es, es un personaje al que yo llego a entender muy bien y que con el que me siento bastante identificado. Ese va a ser el problema, de hecho. Sí, pero bueno, entiendes muy bien y te sientes muy identificado con el personaje. Sí. El rapsoda debe guardar cierta distancia sobre eso lo sabéis, ¿no? <risa> Por favor, bro, por favor. <risa> bueno, bueno. ¿Tenéis más? ¿Alguna cosas pregunta? que queráis comentar? O... ¿Y quién, Cesonia? Hombre. Yo soy Cesonia. Oye, ¿has visto Cesonia que le dice este Creas? Por cierto, ¿dónde está Creas? Hombre, Creas. <risa> Estamos ¿Has visto Cesonia que, que le dice, Creas? ¿Por qué me odias? Porque nada hay en ti amable. Creas ama a las personas por lo que hacen, no por lo que son. Por eso decía antes, Cesonia lo ama por lo que es. Es un personaje de, de una ternura y de una profundidad verdaderamente admirable. ¿Estás contenta con tu Muy contenta, muy contenta. Sí, con tu representación de Cesonia. Me parece complicado porque creo que es un personaje que, que pasa de, de estar no sé, en el momento en el que en el momento del gong de que empieza claro, en ese momento Cesonia se vuelve fría e implacable y entonces es como un cambio muy drástico. No tenía otro Dios que mi cuerpo. A él le ruego. Sí, sí, sí. Es buenísimo, tío. Y bueno, y creas, un filósofo de altura moral en tu reinado es lo único que te faltaba, Calígula. Perdón, este también ha sido alumno mío en medicina. Hace mucho tiempo. Hace cuatro años. Fíjate. Bueno, cuéntame, creas. Para la grabación, Martín Póntelo para la grabación, para la grabación. Sí, que si no... ah. sí. Este era un alumno muy útil porque yo cada vez que llegaba a clase no funcionaba el proyector y claro, ya veis cuál es mi estatura Ahí se demuestra que Ángel te está queriendo por lo que haces no por lo es que verdad. Es verdad. Totalmente Cuidado. Había que dar la talla en algún momento. Y entonces, ¿sí, tío, hacía así. Yo, yo me quedaba admirado porque hacía así. Pla, Muchas gracias, Martín. Vamos a empezar. Venga. A ver, cuéntame, tú creas. Pues todavía no me ha dado tiempo a leerme todo el papel, porque, bueno, pues exámenes y luego el resto de la vida. Eh, pero todo lo que he estado leyendo y lo que he estado escuchando me ha gustado porque es un personaje que me siento también identificado porque es una persona muy racional en la mayor parte de su tiempo y es muy calmada, lo cual muchos son muy impulsivos, muy... Mmm, ahora hago esto, ahora... y él le gusta pensar. Y yo pues me siento identificado en ese aspecto. Entonces, creo que dentro de los personajes que hay es uno que se me puede dar bastante bien. Y, y, lo, y luego tenéis todos los poetas del final, ¿no? Que son un montón. Sí sí, o sea que tenéis muchos personajes, siete poetas que no son y luego aparte de los patricios, los patricios sois otros, ¿no? No repetís. Bien. Y de los patricios, ¿quién os, quién os, os atrae? De los patricios. ¿Quién dice ahí de mi triste? No, es que eh, desde que hicimos La Vida Sueño y como eh, había una frase que es ahí de mi triste, la solemos meter siempre en, en, la, en la obra. Entonces todavía en este guión no está incorporada y por eso están preguntando esto. Felipe, antes de que te vayas, la luna es fundamental. <risa> muy necesario. Es, es necesario romper un espejo. Es más que conveniente, es necesario. Yo, Si a mí me pides mi opinión, mi humilde opinión, digo Calígula, sin espejo roto no es Calígula, es otra cosa. No, eso. yo Simplemente que pienses que la luna es un dramatis personae, aunque en muchas representaciones no sale, ¿eh? no aparece, porque, claro, lo que viene de la trascendencia tampoco se ve. No sé, eso tenéis que ponderarlo bien. Eso además es una cosa que, que el otro día con los chicos de la comisión de escenografía estaban viendo, ¿no? de si tenía que aparecer o no tenía que aparecer la luna. Eh, si, si, claro, al fin y al cabo está muy presente y su presencia en algún momento determinado, aunque no aparezca en el guión, podía ¿no? eh, significar algo ¿no? y, que, y que estuviese muy relacionado con el diálogo que está teniendo Calígula en ese momento. entonces También lo veremos con, con esas propuestas de escenografía. Es decir, cómo nos cabe, si es una proyección que... que está sobre el soporte que tiene la escenografía, si es algo que tenemos que poner detrás. Eso, pero tenemos... lo del espejo, Felipe, es, in, es impepinable. El espejo sí. es importante. Tendremos que pedir a alguien que nos subvencione cuántas representaciones vais a hacer, cuánto cuesta Al menos dos y a partir de ahí. <risa> Pasadle el micrófono a Felipe, por favor. Os pido, os pido disculpas, por cierto que tengo ahora una reunión, eh, pero... Este desmenuce que hacéis de la obra y meterse en el más allá de lo que se está queriendo decir, eh, incluso eh, la conversión del propio Camus y que, y que no llegó a, a pidió el bautismo antes de, antes de morir en el, en el coche, ¿no? eh, todo esto creo que es fundamental también para el que genera el escenario pero no solamente para generar escenario, es que es fundamental para el espectador, porque yo estoy pensando a cuántos de los espectadores que vean estar aquí la obra les va a pasar por encima de la cabeza sin enterarse de nada de lo que está pasando. Entonces, los que están interpretando y los que saben de lo que están hablando y saben la profundidad de las palabras que tiene cada una de las frases, lo viven de una manera que el espectador difícilmente va a llegar a captar. Entonces, que esto de alguna manera trasciende y llegue a aquellos que están haciendo la escenografía y que piensen que la luna puede ser un dios que, la, que el espejo es no sé cuánto y que, y que las palabras o que la manzana que te estás comiendo tiene una carga, hace que esos elementos escénicamente cojan una fuerza que de otra manera se puede obviar. Entonces este diálogo a mí me parece que es fundamental y el año que viene tendríamos que tenerlo también eh, y, y sí que traer a todos los alumnos que, que están trabajando en la escenografía, porque a mí me parece que es un, es un disfrute, ¿no? Y es una, una manera de decir que una obra que a primeras parece dura, yo cuando me dio el libreto eh, José Carlos, le dije José Carlos, tío, esto es muy heavy comparado con lo del año pasado que era Cuatro Corazones con Frenio y Marcha Atrás, que era como más melifluo que tampoco era tan melifluo, lo que pasa no, es que no. el formato comedia, sí. a fin de cuentas hace parecer que, que una cosa no es, tan, no es tan rigurosa, pero yo creo que es esto permite vivir la obra en otra dimensión. Mm. Y, y la lentitud de la obra permite el goce de la obra. Mm. Porque hay veces que dices, ha dicho la siguiente y estoy todavía masticando la anterior, claro, sí, pero claro. el que la conoce y el que no sé cuánto disfruta de esa lentitud porque está, está metiéndose en ello. Entonces yo creo que todo mm. esto... Que, que para el alumno medio, yo tengo, solamente he tenido la fortuna, de ser, he dicho a todos, tengo dos alumnas y uno que se ha tenido que ir, pero que merece la pena que esto llegue, ¿no? Y no sé de qué manera se puede hacer esto con el, con el espectador medio. Bueno, para, para los alumnos es verdad que la vamos a tener y vamos a poderse lo pasar en el enlace para que puedan ver esta, esta charla. Eh, y por otro lado también es que, estaba, según estabas hablando, es que esta obra se disfruta muchísimo leyéndola, ¿no? Eh, mm. Se disfruta viéndola, pero se disfruta mucho leyéndola. Es que es muy filosófica. Que yo creo que eh, es fundamental para alguien que se aproxima a un personaje o que, se, o que hace la escenografía, es leerla, leerla y llegar a, a ese fondo. Y el reto, precisamente, para los actores eh, es llegar a eso. Es decir, para el reto para Marco es que esa manzana que se va a comer como el helicón, esa cebolla, perdón, eh, es verdad que se está comiendo una ¿El cebolla. ¿El va a hacer de el... el No, ese es Marcos, es Marco. Ah, tú, tú. <ríe> tú. Que va a hacer de El Icon. Eh, pues que sea realmente eso, ¿no? Que, que represente eso, con la actitud, con cómo él está en la escena, con las posiciones. Ahora estamos, precisamente la semana, esta semana estábamos viendo con, con Marco, pues cómo es eh, su personaje, realmente qué hay detrás, si realmente comprende a Calígula, si no, por qué toma la determinación con el resto de matarle. O sea, al final, eh, en cada uno de los personajes, y por eso el otro día nos deteníamos en cada uno de los patricios, ocurre un proceso diferente y eso se tiene que ver... Eh, en escena. Es decir, no es lo mismo el proceso que tiene Cesonia al proceso que tiene Helicón o el proceso que tiene el joven Escipión. O sea, es que es diferente y al final todos llegan a lo mismo porque también es que Calígula les lleva a eso, ¿no? a ese límite precisamente. ¿no? Entonces es un reto tremendo, es un reto tremendo al que nos enfrentamos. Es, me tengo que pedir disculpas, pero mi carta a los Reyes Magos del año que viene sería elijáis lo que elijáis, yo querría un libreto comentado. Porque es que yo hubiera disfrutado de esto con las palabras de Ángel y con la, muchas otras que estoy seguro que se guarda todavía en, en, en, la, en la bolsa en la que mete mano ahora porque no le da tiempo a sacarlas todas. Eh. <risa> Yo lo, lo disfruto de otra manera y lo veo de otra manera y me, y me permite establecer esas conexiones con mi vida diaria, con lo que estamos viviendo en nuestro panorama nacional o internacional. Y yo creo que esto es lo más universitario de hacer este grupo de teatro. ¿no? Entonces me, me da mucha pena que esto lo vayan a disfrutar los que estáis metidos en la obra, que por supuesto para eso invertís vuestro tiempo, invertís vuestra vuestro energía y vuestra memoria, pero es una pena que este disfrute se lo pierda la gente. Y ese, y ese libreto comentado, que a lo mejor son cinco páginas, y dice, mira, esta nota a pie de página, vete a las 7 del libreto y disfrútatela. Habrá seguro que algún vicioso que lo haga. Bien, es cierto que cada vez hay menos gente que disfruta la lectura, pero si hay 20 viciosos que lo pueden ver, es un golpazo, de, de, un regalazo. Muchísimas gracias. Pero gracias bueno. a ti, gracias, Felipe. Felipe. Muy bien. Pues... Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí. De verdad que eh, tenemos mucho, tenemos mucho y se puede seguir desgranando, de verdad, porque. Eh, ya lo habéis visto, o sea, Calígula se da para mucho, eh, cada uno de los personajes da para mucho, cuando estemos en la escena, eso también va a dar para mucho, porque al final no solamente es lo que dice el personaje, sino cómo interactúa con el resto y lo que el otro compañero te da, no y eso vamos a hacer muchos ejercicios para, para que nos vayamos escuchando y que vayamos viendo qué, qué dice y qué no dice cada personaje. Así que nada, solamente nos resta pues, darte las gracias, Ángel, Hombre. de verdad, porque es un, es un disfrute vosotros. enorme. Y teníamos por ahí eh, un detallito para darte. Ah, iba a decir, vale. Hombre, tenéis de un detallito para mí. El Muy Icom, bien. no me darás una manzana envenenada. <risa> o una, una cebolla vas a tomar. Muchas gracias. Muy bien. Muchísima pues muchas gracias a todos gracias. por asistir. Y ya sabéis, nos vemos el próximo miércoles. Y aquellos que no sois del Grupo de Teatro, nos vemos el día 2 de abril, jueves, en el Aula Magna para esta representación de Calígula. Gracias a todos. Oye, muchas gracias. Eh. Ha sido gracias. para mí un verdadero placer estar con vosotros, de verdad. Y tenéis una responsabilidad enorme, ¿eh? porque lo que decía Felipe es verdad. ¿Cómo transmites? Ese es el arte de actuar.